Seguimos hablando de la viruela del mono. En este vídeo os explico qué hacer si has estado en contacto con un caso o si presentas síntomas. La persona enferma debe permanecer aislada, evitar el contacto con otras personas hasta que las costras hayan caído y lavarse las manos con frecuencia. Utilizar mascarilla y taparse las lesiones si debe salir. Mantener la casa ventilada, usar un baño y utensilios propios y limpiarlos tras cada uso. Usar ropa de casa y baño aparte del resto. Si alguna persona manipula su ropa o utensilios deberá hacerlo con guantes y mascarilla. La persona afectada debe utilizar el preservativo en las relaciones sexuales hasta 12 semanas después de los últimos síntomas de la enfermedad porque se ha encontrado el virus en semen. Si has estado en contacto con un caso de viruela del mono debes observarte los síntomas durante los siguientes días limitando el contacto con otras personas en la medida de lo posible y contactar con tu centro de salud. Si presentas lesiones, acude a un centro sanitario donde te realizarán una analítica de estas lesiones para saber si se trata de un caso de viruela de mono. Es importante saber que cualquiera puede enfermar de este virus y que es muy importante no estigmatizar a las personas afectadas o culparles por estar afectadas. Existe una vacuna que aún está siendo evaluada. Está siendo evaluada su eficacia ante esta enfermedad actual. No está recomendada a nivel general y solo se recomienda a población de riesgo, incluyendo contacto con un caso o realizar prácticas de riesgo, incluyendo las sexuales.